bueno amigos seguimos en esta eh, cuarta parte cuarta parte o tercera parte creo que es cuarta parte cuarta parte de este, de este video corrigiendo proyecto de Revit estamos en este proyecto este proyecto tenemos un render Render, un poquito corregido en Photoshop aunque se les ve aquí levels, los levels, son como montado. Pero no, proyecto. Se ve como bien, esto sí está raro. No sé qué es. Esto era en el video anterior estábamos mirando estos elementos, son como una ventana, una puerta, no sé qué es esto, una ventana. Corner ventana con el, el marca 6 editar tipo bueno aquí le vamos revisando también aquí podemos ver la visualización es una puerta pero nos figura como una ventana no sé por qué bueno ah, si sí, nos figura como en puerta rf.rf .rf. bueno eso son todas las cosas vamos a mirar en vista 3d dónde está eso porque está en el aire mm, está mal entonces eso lo seleccionamos y lo borramos porque eso es basura eso no nos está haciendo nada nos está dañando el proyecto y nos está haciendo quedar mal <ríe> eso está por dentro también pero no está en ningún muro muy seguramente eso también toca va borrarlo vamos a guardar cada 10 o 15 minutos eso lo pueden acomodar ustedes ahí en options cada 15 minutos cada media hora recomiendo que lo dejen 15 minutos y este en media hora o 45 minutos ah, 45 minutos no está esto es para sincronizar con el archivo central eso es para manejar en grupos de trabajo eso no aquí no lo estamos manejando aquí estamos trabajando proyecto solo <ríe> como en Archicad, proyectos solo. Es que manejen Archicad, yo no, nunca he manejado Archicad, siempre he manejado proyectos de de auto, de auto, y Autodesk, todo Autodesk, no y SketchUp tampoco, o sea, lo manejo pero no. Desde que entré en Revit hace unos, unos que como unos 8 o 10 años, eh, ya me quedé en Revit y desde Revit 2009 y en adelante hasta el hasta ahorita estoy ahorita en el 2014 porque el 2015 no lo no lo he descargado y me voy esperar el amigo víctor víctor Sesam de méxico él, él tiene vídeos de, de revit 2015 y novedades para que lo visual lo, lo, lo miren y, y y es y él le explica bien las novedades y todos esos elementos nos maneja el amigo Víctor con el patrocinio de Víctor Víctor Sesam, Sesam creo que es el apellido Sesam ahí en Youtube todos los que están iniciando es bueno que se vean los videos de, de, de, del amigo Víctor también para que vayan progresando ahí esto no sé qué es topografía es topografía bueno seguimos con este vídeo porque si no nos, nos desvirtuamos y no, no continuamos con lo que estamos haciendo vamos a ver esto que es ah, esto que tenemos acá parece que eso sí está correcto nos falta mirar en la vista ahí está. porque ajá, no, no, no, ahí sí está bueno siempre manejen estos elementos que obviamente todo es lógica esto hay que dejarlo donde donde se une con la otra esto también está mal acá a menos que nos bote error de que el pad no lo permite el pad es este, el building pad es el, la plataforma de construcción la, si sí, la plataforma este es el, la topografía y esta es la el building pad uh, se debería hacer building pad pero parece que lo hicieron como un piso vamos a ver esto que es la no, topografía lo hicieron como, como topografía Uh -huh. bueno listo vamos corrigiendo así bueno aquí uno en Revit lo bueno es que uno puede ir visualizando cosas siempre en 3D y y, la ponemos aquí. y y siempre ir corrigiendo bueno ese árbol allá atrás bueno está bien Ay, que hice? edite la familia entonces no esto no eh, vamos acá bueno ya hemos movido esto vamos a, mover, vamos a mover este auto Ah. No, tocan la vista hay, ah, no, se y está circulando por la derecha, como debe ser. Y como decíamos en el vídeo anterior, esto ya no se va a ver, bueno, no importa. Si queremos que se vea, inclusive, podemos hacerlo. Si vamos a mover esto, si queremos que se vea y, y que también, o sea, no no, no influyen que este elemento esté allá, no se nos va a ver más cerca ni nada, no se nos va a ver nada, o sea, eso. Simplemente eso es un corte, una vista, mejor dicho, un corte de una vista lateral. Y esta es la vista frontal en todos los casos. A menos que ustedes le muevan el. le cambien el norte del proyecto. Ahí ya cambia porque el proyecto se mueve. Se rota con respecto al norte real. Eso también lo, lo, lo tienen que manejar, pero eso, eso lo manejan más adelante. Y. y cuando lo hagan, pues siempre estar pendientes aquí de la, de la barra de propiedades y properties, que es donde nos dice eh, qué es lo que estamos viendo, y en esta nos dice qué propiedades tiene la vista que estamos mirando. Digamos, esta vista SAI nos muestra que la corte, que no la corte. Si es visible el rango de vistas, no se lo muevan porque este sí, si, este es el rango de vista, la vista SAI tiene que dejarlo como, como viene, porque esto es la vista. Eh, de localización el, el site entonces lo único que podemos mover acá sería esto para que nos muestre nos muestre todo completo no nos muestre pedazos como, te, como debe ser aquí en arquitectura en arquitectura y planos arquitectónicos nos muestra todo este eh, los la, la, los ejes y las y los niveles estos son los niveles perdón y aquí las dimensiones bueno esto sí vistas de alzados sí perfecto lo manejamos así no manejen esto eh, manejen las dimensiones eh, aquí porque eso es un error eh, en cuanto a visualización de arquitectura no por ejemplo que ponen estas dimensiones no esto se pone en planta esto se pone en vista de nivel en, en plantas no en, no en fachadas hasta ahí vamos bien entonces revisemos como vamos de tiempo porque esto como videos de youtube toca estar revisando que qué cantidad de tiempo se le está dedicando y ahí vamos como bien aquí ah no, aquí un detalle bueno un detalle que en diseño se nos va a ver muy bien está los atrás mirándolo sobre una vista de pronto ese espacio, es espacio bien chévere bueno aquí cambia la visualización con sd este carro sigue como veíamos en video anterior esto hasta que no lo cuadremos y cuadremos bien los niveles antes de uno ubicar elementos en planta en 3d en lo que sea tiene que manejar bien estos niveles y poner nom nombres reales y nombres coherentes y, y alinear todo a, aquí tenemos un error no se nos está alineando a... a siempre háganlo a alinear a los niveles o si no también no no aquí lo hice así porque ya ya lo tengo aquí a, a nivel ¿no? a vista pero esto se debe manejar es aquí en propiedades no un connected no un connected o sea desconectado no sino que lo pongan a nivel de nivel 6 dice acá y tal le cambiamos ese nombre que eso está más mal es un error grave vamos a nivel 6 acá. Si nos vota algún error, alguna referencia es porque hay algo mal, y el programa no se equivoca, nos equivocamos somos nosotros. Él no se equivoca porque él solo hace lo que nosotros le decimos. es de Revit. Él no, no se equivoca. Uy, ¿qué paso ahí? Puse la vista. Él no se equivoca, sino que nosotros somos los que hay veces cometemos algunos errores. Y, y esto también es que bloqueaba para que bloqueen esas vistas eso no lo hagan eso no lo tienen que hacer porque si ustedes modelan bien correctamente y asignan todos los parámetros aquí en sus propiedades eso no lo tienen que hacer a la gente que está iniciando y aceptamos preguntas y en eso, aceptamos todo lo que comentarios constructivos no porque hay muchos youtubers que le gusta nada más ofender y eso no está bien no es correcto yo tampoco soy el, el, la, la mamá de mí, sino que no, ningún santo pero pero hay que respetar o sea, cada uno sí respetar que esa es la base de todas las todas las ciencias el respeto y comprensión nos aceptamos eh, comentarios y, y constructivos preguntas, ¿no? Preguntas de todo lo que quieran saber, si yo lo sé, con mucho gusto. Y, y estamos sobre todo porque quiero eh, impulsar, yo no les voy a decir mentiras, quiero impulsar mi canal, quiero impulsar eh, de YouTube y mi, y mi, mi canal de mi página, porque quiero eh, eh, progresar. Eh, estos es un proyecto de casos de éxito entonces eh, ahí en mi canal pueden ver en mi página pueden ver eh, eh, proyectos que yo he realizado y eh, también pueden ver mobiliario puertas eh, familias si necesitan alguna pues me dicen eh, por correo por, por facebook por aquí por youtube mejor, son mejor y, y nos comentan y yo ahorita yo, yo trabajo solo yo no estoy aquí con nadie no tengo ninguna empresa ni nada de eso entonces para que vayan sabiendo porque bueno si alguien le interesa no <risa> pronto dirán, ¿no? ¿Sabes? es este huevón para que se pone a hablar de eso? ¿Quién nos importa? Esto siempre manejenlo hasta acá porque si no, no se nos va a ver la Prop View y nos muestre exacto hasta acá. Que nos muestre esto, bueno, esto, si quieren dejarlo ahí. Para eso no nos sirve hiding view solamente. So, eso si sí lo pueden manejar más bien como un bloque de AutoCAD o algo así. O corrijan eso. Ponganlo en Photoshop mejor. O sea, eso déjenlo es para Photoshop y animación este, no es que no puedan manejar elementos 2D sino que eso es muy grande y nos está dañando la vista no nos deja trabajar solo lo ocultamos o si quiero volverlo a, a mostrar pues le voy acá cierro esto y ya vamos a ocultarlo otra vez porque eso no nos deja ver nada de lo que estamos haciendo y vamos bien, vamos corrigiendo vistas, todo eso son cosas que tienen que ir corrigiendo para que el proyecto y para que eh, esto se estandarice, se vea bien y funcione y no tengan problemas como los que uno ve siempre ahí en canales y en, en todo lado que tienen problemas de, de que no les alinean las vistas y que no, los muros no suben, que se nos corta aquí por ejemplo esto ¿verdad? Esto se nos está viendo tal cual porque está modelado así, o sea, nos está saliendo de la fachada. Entonces, eso, eso es un error ahí. Este sí no es error porque esto se nos está viendo en fachada. Esto se nos ve así: el casework. ¿eh? Eso es un muro, no sé por qué le asignaron es que categoría casework. Eso es un muro ahí en fachada que es este, este muro. Entonces, ahí están manejando ese y por cierto no, no se ven sin qué planta porque vamos vamos a cambiar eso de una vez ya no le corramos más vamos a la vista south cerramos las otras aquí dice que aquí, aquí hay 4 metros 4 aquí, aquí hay 50 centímetros aquí tenemos esta vamos a ver 2 3 4 esto sería roof o sea cubierta cubierta y aquí vamos a esto sería base esto sería como base porque aquí no le trabajaron les faltó trabajar la la, la cimentación eso siempre o sea depende de cómo ustedes manejen sus proyectos pero pues yo siempre trato de modelar todo y, y ser como ordenado y completar todo con cimentación y como es un proyecto en la vida real o sea y proyectos reales porque es que se manejan cosas que no se pueden hacer y no se pueden construir pues, no es por criticar dirán no este muchacho si sí critica no, pues sí pero pero uno va aprendiendo que eso no bueno no importa seguimos adelante con este vídeo y es corregirlo vamos a cubierta visto nivel cero no nivel 0 por ¿no? hambre nivel cero este que vamos a ah, bueno este es el nivel 0 cero, cero, pero están menos menos que ah, bueno es que hay otro error nivel 0 pues es nivel 0 si sí, está bien pero entonces nivel 0 ah, que no le puede colocar 0.0 entonces nivel 0 que no puede comenzar con igual ah, es que no nos deja ver cambiémosle aquí la a ver que es lo que pasa no, nivel 5, ni ah claro es que no nos deja ver pongámosle 1.50 no se lo cansa toca 1.20 1.10, 1.20 vamos a cerrar esto bueno, eh, este es otro proyecto que de una vez mostrémoslo estos es otros proyectos que voy a hacer para otros tutoriales sobre todo porque es que tu programa y, y revit y, y, y personalmente todo esto se aprende haciendo entonces para la gente que esté aprendiendo y los que bueno todos los que están aprendiendo todos estamos aprendiendo eh, lo importante es que hagan y hagan y hagan proyectos y, y familias y, estas son unas plantas de proyectos de agrupación con sus medidas, todo. No son pues los que proyectos porque son más proyectos como de obra, de, sí, rasos. De, no son así pues con el diseño y con la calidad arquitectónica. Inclusive la representación es bastante regular, básica. Esto es un escaneado, pues bueno, no importa estos ya son bloques de apartamentos ¿no? entonces lo que le, los que le quería comentar es que vamos a trabajar alguno de este grupo el grupo 6 el grupo 6 el modelo 6 del grupo A perdón ya lo, ya lo he trabajado ya lo tengo por ahí modelado es este bueno sencillísimo ¿no? una habitación prácticamente y este modelo 6 de la SEAC es esto, ¿no? Aquí no sale la portada, pero bueno. Es de la, de la SEAC. Si alguno tiene esas cartillas del Inurbe, yo las tengo. Bueno, si me están viendo en otros países dirán, bueno, ¿sí qué, qué, ¿qué rayos es eso? Pero el Inurbe, pues aquí donde yo estoy, eh, eh, fue una entidad que, que realizó muchos proyectos así. Eh, estudios y construyó más o menos en el año 90 entre 90 y 2000 no entre 80 y 2000 85 y 2000 no hay 90 no, si sí, máximo 85 como en el 98 se, se clausuló o sea, 85 a 98 más o menos unos 10 años y es 15 años en 85 al 95 más o menos 85, 90, 95 95 eh, clausuraron el estado clausuró esto eh, y no bueno eso ya es que conozcan un poco de historia y, y, y, y si pueden googlearlo en, para que vean que eran inurde y, y si tienen las cartillas yo por ahí tengo alguna que otra casa, porque son proyectos ¿no? yo estoy hablando de proyectos que estilos como, eh, bueno mejores que este esto es mexicano bueno no es porque ahora van a decir no los mexicanos ya me van a, a putear ahí en el en el, en el youtube <risa> esto es mexicano bueno eh, no es por nada pero, pero bueno o sea, no son malos no son buenos o sea yo no estoy diciendo que son malos ¿sí? ah, son proyectos buenos este, eh, como entonces bueno la idea es la que ustedes vayan Practicando y, y yo también voy practicando, aprendiendo nuevas cosas. Esto nunca se para de aprender, y por eso precisamente me metí a los videos tutoriales. Ya me metí a hacer canal, ya mi canal y a meterle a porque a la final esto no, no sé para qué uno trabaja. Pues eh, estos canales es como por gusto, porque esto no, no, no sé, pues no produce nada así como eh, rentabilidad rápida. Pero bueno, pues por lo menos mentalmente me produce mejor sensación y, y, agrade, y agradable, sobre todo si amas la arquitectura como yo. Y todos los días le, le dedicas tiempo y con todo el esfuerzo que esto requiere, porque no es fácil. Entonces, si estás en España, bueno, tú sabes cómo es esto. Mm. Bueno. para todo el mundo, no, porque esto está grabado en toda la... bueno, esto es algún proyecto, vamos a escoger algún proyecto de estos de la CEAC, si alguien tiene o ha modelado o sabe esto, de esto de la CEAC de México, pues eh, que nos diga, ¿no? esta, esta familia sea interesante para modelarla, que quede así interesante se ve muy bien en planta con bueno, esta puerta si sí está grande pero esta se ve muy bien esta doble hoja esto si sí lo he visto por ahí esta, esto se nos ve interesante para cuál es el grupo B modelos 13 ya son proyectos que son como apartamentos típicos porque no, no parecen apartamentos porque si son no sé qué serán porque son donde están no tienen más referencias pues no se sabe que que, que ese manejo ahí vamos a, a, a pausar este video acá para ver que a ver cómo vamos de tiempo